Estamos hoy con Elena Metola, responsable de fitosanitarios y semillas de la cooperativa Garu en Santo Domingo de la Calzada, para que nos cuente su experiencia con nuestros productos. En Rioja, uno de los principales problemas de esta campaña está siendo mildiu. Y desde Ascensa, os hemos proporcionado una solución más a nuestra tradicional familia de Spirit a base de Dimetomor. Hemos incluido Atlet, Atlet F. ¿Qué te parece este producto para combatir mildiu? Bueno, Aldetefe eh, es un producto que se adapta muy bien en nuestro calendario, en nuestro protocolo a seguir porque en un año tan eh, problemático como este eh, en cuanto a las condiciones ambientales que, en las que estamos teniendo mucha incidencia de mildew, una nueva materia con la que alternar, eh, pues eh, nos viene estupendamente.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 eh, prácticamente, iba a decir en invierno, pero puede ser eh, sobre febrero. Bueno, cuando podemos eh, disponer de una cierta humedad en el terreno y la función y la efectividad es muy buena. Un aspecto fundamental para Ascenza es la nutrición de los cultivos. ¿Qué productos son los que utilizáis habitualmente? Bueno, nosotros, eh, en cuanto a nutricionales, eh, el agricultor está, está contento con la gama que le ofrece Ascenza porque tiene diferentes productos. Nosotros utilizamos alga Green Max, eh, utilizamos también eh, Misil y utilizamos eh, un nuevo producto que, que tenéis que es eh, ON. Elena, muchísimas gracias por tu participación. Hemos podido aprender contigo muchas cosas sobre las viñas de La Rioja.